estos encuentros con, con la reflexión sobre el sentido de lo que estamos haciendo y, y quiero apuntar con esta primera lámina en que lo que buscamos cuando nos acercamos a estos temas de virología es facilitar el diálogo entre las múltiples dimensiones del reto que tenemos por delante porque hoy la, la naturaleza, así como nos está llamando a tener actitudes más solidarias entre las personas, también nos está llamando a todos los, los distintos campos de, relacionados con, con la vida en, en sociedad y con la vida inserta en la propia naturaleza a que entreguemos eh, todo nuestro conocimiento y, y que crucemos la información que vamos produciendo. Y en ese sentido, eh, los campos de las ciencias biológicas particularmente no podemos estar divididos. Yo siento que se ha avanzado mucho con lo, que, con lo que estamos produciendo, con el desarrollo tecnológico que tenemos, hemos logrado ir despejando una serie de interrogantes que nos hubiera tomado muchos años eh, resolverlas hace apenas unas décadas. Entonces estamos en un momento privilegiado para la humanidad en la que estamos pudiendo encontrar respuestas eh, bastante rápidas frente a dudas que tenemos y que nos permitirían manejar esta situación. Pero yo percibo que, que estamos integrando poco todo ese saber. Siento que, que los investigadores en el campo de la bioquímica están avanzando muy rápidamente para, para poder entender todas las, las estructuras moleculares de, de este agente infeccioso. Siento que los clínicos todos los días tienen aprendizajes nuevos y que comparten en medio de su desesperación, porque no es que puedan detenerse para, para analizar los casos y, y mientras la gente espera, no es sobre la marcha que, que se están sacando nuevas lecturas e identificando parámetros marcadores de pronóstico. Eh, siento que los patólogos también están haciendo lo suyo. Están eh, analizando muestras de tejido para, para entender bien la histología de esta afección. Los farmacólogos, por su parte, están también haciendo su trabajo. Los virólogos, los genetistas moleculares, eh, bueno, todo el, todo el personal de, de salud desde sus lógicas, pero eso no puede estar dividido. Entonces, nuestra contribución desde el punto de vista de, de estos encuentros es eh, que no se vuelva jerga que sea propiedad de un poquito de gente, sino que con palabras sencillas podamos compartir y preguntar porque um, aquí lo que no puede faltar es conocimiento e imaginación, y tampoco también un poco de, de instinto. Y yo creo que todas las respuestas están en la naturaleza. Otra vez no me está pasando esta cosita. Bueno, en cada encuentro hemos ido despejando dos preguntas. En el primero logramos conversar sobre lo que es un código genético y para qué sirve. Les recuerdo que un código genético es una secuencia de, eh, de información que se constituye a partir de una concatenación de nucleótidos eh, que conforman el ácido nucleico, que es donde reside eh, lo que dicta qué va a constituirse en materia de, de organismos y, y sirve para... Eh, producir proteínas, fundamentalmente proteínas, también, también produce otros elementos, pero que no, no hemos querido complicarlo, que cumplen una, un rol de estructura y o de función. Entonces un código genético es eso y sirve para constituirnos. Y nos preguntábamos si conocíamos al COVID-19, sabemos que contamos con la eh, secuenciación de todo su genoma y conocemos muchísimo sobre, sobre las proteínas que lo constituyen y cada día vamos conociendo más sobre ellas y conocemos también cómo hace para infectar y seguimos eh, conociendo más sobre él. Además no es el primer coronavirus al que nos enfrentamos, por tanto tenemos también mucho background de información sobre el comportamiento de otros coronavirus. En el segundo encuentro... Intentamos comprender qué cosa es un antígeno y qué es un anticuerpo. En ambos casos ya no estamos hablando de ácidos nucleicos, sino de proteínas. Que en, en el caso del antígeno es aquella proteína que nosotros no, no, las células van a reconocer como extrañas eh, porque tienen mm, una serie de, de características que, que no son las que normalmente el el organismo nuestro en, en sus condiciones normales produciría y nosotros tenemos un sistema detector de eso que también está codificado por genes nuestros que producen proteínas capaces de, de darse cuenta de que hay algo extraño, que son las proteínas que conforman el complejo mayor de histocompatibilidad y cuando vemos que hay un extraño ahí decimos que eso es un antígeno y ese antígeno eh, puede ser las proteínas de, del virus que, que están ahí, que lo conforman a él, y también hay antígenos que los producimos nosotros mismos por enfermedades que a veces tenemos, por ciertos errores, y son nuestras células quienes tienen que dar la alerta de que esa cosa extraña está ahí y tenemos que neutralizarlo. Y lo que movilizamos para neutralizar eso, es un anticuerpo, entonces también es una proteína que se va a unir al antígeno en sitios que el antígeno tiene, que, que como que engancha específicamente con nuestro anticuerpo y produce una unión antígeno-anticuerpo y con eso bloqueamos eso, ese antígeno. Y vimos también que pruebas a aplicar para detectar que el virus está presente o que estuvo presente en nosotros. Y como ya de la, del primer encuentro habíamos hablado de los ácidos nucleicos, sabemos que hay una serie de métodos en el laboratorio para detectar que el ácido nucleico está ahí. ¿Y qué quiere decir que el ácido nucleico está ahí? Que ahí hay, hay virus. Entonces, pero también nosotros podemos detectar que hay virus porque encontremos antígenos del virus ahí, en esa muestra. Y también podemos detectar que hay virus si encontramos anticuerpos de fase temprana, porque quiere decir que tenemos una respuesta eh, en los primeros momentos de la infección. Y también podríamos detectar que estuvimos eh, con el virus presente, aunque ya no encontremos ni antígenos ni ácido nucleico, porque encontramos todavía anticuerpos que nos dicen el virus estuvo. Y por eso yo tengo anticuerpos creados contra él. Bueno, pues hoy vamos a ver de manera mucho más breve cómo hace este virus para entrar a nuestras células. Y una vez que entra, va a poder replicarse. Y si pueden las mutaciones cambiar algunos atributos del virus. Y en el encuentro que debemos fijar su fecha al final, eh, que sigue, veremos cómo actuaría un medicamento antiviral, una inmunización pasiva y... y si tenemos esperanza de producir vacunas, ¿en qué podría basarse? Bueno, aquí presento una modelación de lo que sería la proteína espina del, del coronavirus eh, en un diseño tridimensional que en eso trabaja un equipo de, de bioquímicos y de informáticos y vemos que es una proteína grande, una proteína bien compleja que no toda la proteína se une al receptor de la célula. Acá debajo vemos, esto sería la partecita afuera de la célula, su, su membrana, y aquí hay una proteína que es la enzima convertidora de angiotensina 2, que después les voy a explicar muy rápidamente qué cosa es eso, pero esto está... En la célula, no solo de nuestros pulmones, está también en los riñones, en el corazón, en, en nuestro intestino, en, la, en las paredes de nuestros vasos sanguíneos, por dentro ahí en el endotelio. O sea, células que cumplan esta característica de tener esa proteína ahí, no las tenemos solamente en el sistema respiratorio. ¿Está bien? Entonces, la proteína se va a unir a, esa, a esta proteína celular que tenemos aquí a través de un dominio de unión, porque ella no usa toda su estructura, ella tiene un dominio que es la llave que va a entrar en esta cerradura. Y les llamo la atención de manera interesante sobre que esto no está solo aquí en la superficie celular, ¿verdad?, en la membrana de la, de la célula hay otras muchas proteínas. Ahora bien, como hemos visto en el segundo encuentro, cuando hablamos de las proteínas, las proteínas son una cadena de aminoácidos, ¿recuerdan? Eh, el ácido nucleico era una cadena de nucleótidos, que yo se los introduje al principio como si fueran unos mostacillos, y las proteínas son cadenas de aminoácidos, algo un poquito más grande y que nace de esta rueda con la que estuvimos jugando un poco en días anteriores. Y así como yo les decía que el, el ácido nucleico tenía un extremo 5' y un extremo 3', las proteínas también, como, como el aminoácido tiene una punta de un tipo y otra punta del otro, cuando uno junta todo ese collar, las proteínas como cadena de aminoácidos tienen un extremo amino y un extremo carboxilo. La glicoproteína S, y les llamo la atención el nombre porque ella es una proteína que contiene una cierta, cierta dosis de, de azúcar en su estructura, es quien participa en la unión, pero además en la fusión y en la entrada del COVID-19 en la célula. Si venimos acá, ella no solo se une, después de ella unirse, ella va a tener que acomodarse para fundirse con esta membrana, porque si no, no se abre el... Eh, la, es como que quisiéramos eh, juntar una gota de agua con otra gota de agua. Tiene que sufrir una serie de modificaciones para que esto pueda hacer la fusión en la membrana. Ella también participa de ese proceso. Entonces, ella participa en la unión a ese receptor, en la fusión junto eh, con la membrana de la célula y en la entrada del COVID a la célula. Y ella agrupa varios polipéptidos. Es como que ella es una proteína muy grande que fuera la suma de, de trozos de proteínas, ¿no? Y tiene dos subunidades bien definidas, la subunidad 1 y la subunidad 2. La 1 es la que le sirve a ella para unirse al receptor celular. Esto sería la subunidad 1. Pero de la subunidad 1 no se une ella como de cualquier forma. Ella se une a través de su dominio carboxilo. Es la punta carboxilo, como les dije, ellas tienen un extremo amino y un extremo carboxilo. Es la punta carboxilo la que le permite unirse al receptor de la célula. Y para eso, esa proteína sufre algunos acomodos y se orienta como una llave que quiere entrar en la cerradura. Ella baja un poquito, así como esos autos que tienen la llavecita metida dentro de, así como de una cajita, que uno aprieta un botoncito y la llave sale y se presenta, bueno, ella necesita hacer eso. Y ese dominio de la subunidad 1, ese dominio carboxilo terminal, se une con mucha afinidad a la enzima convertidora de angiotensina 2. Primer problema que tenemos ahora. Si esa proteína celular está siendo ocupada por el virus, Quiere decir que no va a poder hacer su función. Y la función de esa enzima convertidora de angiotensina 2, al final, es disminuir la presión arterial. Entonces, las personas que padecen de hipertensión como mecanismo de compensación tienen más receptores de este tipo, o sea, tienen más enzima convertidora de angiotensina 2 en sus células. Eso no les hace pensar que las personas que tienen más proteínas de este tipo en la pared de sus células tendrían más cerraduras como opciones que se le dan al virus para entrar. Entonces eso podría comenzar a explicarnos el por qué esta enfermedad afecta más a las personas con hipertensión. Bueno, entonces, un primer problema es que las personas con hipertensión mmm, tienen más receptores, pero la función que haría esa enzima allí estaría bloqueada, porque esa enzima no está ahí en la pared celular de adorno, está allí porque cumple una función y su función dejaría de hacerse a la vez que ella está ocupada sirviendo de receptor para la entrada de virus entonces uno tendería a pensar ¿ah, quiere decir que si una persona hipertensa enferma de COVID-19 la presión va a subirle ¿Es cierto? porque la enzima que ayuda a que la presión esté baja no estaría haciendo su función ¿Verdad? nos quedamos con ese pensamiento sin embargo los clínicos nos están alertando de otra cosa, nos están diciendo, los hipertensos eh, están llegando eh, más, que pareciera que se enferman más, que, contraen, que tienen una predisposición mayor a contraer la infección, resulta que cuando se nos complican, tienen unas hipotensiones terribles, que nos cuesta mucho trabajo manejar. Entonces, ¿cómo se entiende esto? si la enzima convertidora de angiotensina 2 no está haciendo su trabajo de disminuir la presión arterial y yo esperaría que estos pacientes tuvieran la presión siempre alta porque cuando se complican están teniendo la presión tan baja que se hace inmanejable bueno eso lo vamos a ver después y esto es una de las tantas demostraciones de que no podemos abordar este tipo de fenómenos con una mirada eh, estrecha y que nada más quiera encontrar las respuestas en un proceso eh, celular y, y, y molecular de, un solo, de una sola mirada, de un solo tejido afectado. Bueno, aquí les represento lo que sería gráficamente esa proteína si la agarráramos así y la hiciéramos, la convirtiéramos en collar. Acá está su extremo amino, que lo identifican por la presencia del nitrógeno, que es esa N, y acá está su extremo carboxilo. Entonces, de toda esa gran proteína, que es la proteína de, de la espina del, del coronavirus, de este COVID-19, Aquí en esta partecita roja es donde está el, el dominio que le permite unirse al receptor. Entonces, cuando uno hace la la, eh, ¿cómo se llama? la secuencia de toda la proteína, estos son sus aminoácidos. Recuerdan que acá, cada letra se corresponde con uno de estos aminoácidos que son 20, ¿verdad? Entonces, bueno, acá están todas las letras, todos los aminoácidos que componen esa proteína. Pero desde acá hasta acá, lo que está en rojito es la parte de la proteína que se une al receptor. Personas como este apasionado eh, informático molecular, que se llama Francisco Villatoro, que tiene un blog en el que él publica todas las, eh, las informaciones que van naciendo a partir de, de las secuencias y de los ensayos, y él hace una representación de lo que sería la estructura química de esa proteína. Acá arriba está el receptor o sea, esta es la enzima convertidora de angiotensina 2, esto que está acá en verde, y esta es la proteína espina del COVID-19 por delante y por detrás. O sea, acá hubo un giro de 180 grados y lo estamos viendo por una cara y por la otra. Y aquí lo único que quiero llamarles la atención es que toda esta cinta es la proteína, pero sus extremos carboxilo están así acá, y, perdón, sus extremos aminos, están hacia acá, por eso está esta DNA, acá, y sus extremos carboxilos están hacia acá. Y es por acá que ella se une a la enzima convertidora de angiotensina. Es una unión entre el dominio carboxilo de la proteína S y un dominio amino de la enzima. Entonces, quiero eh, hacer esta alerta porque asimismo se une. Eh, el SARS, y aunque aparenta ser una unión muy similar, y aunque las diferencias entre la proteína espina del, del coronavirus del SARS, o sea el 1, y este coronavirus del COVID-19, del 2, y yo le sigo llamando COVID-19 para, para no cargarnos todo el tiempo con que si es SARS-2, los cambios moleculares entre las proteínas S de ellos dos son muy sutiles, pero lo que es evidente es que la unión de la glicoproteína S del COVID-19 al receptor AC2 es mucho más fuerte que la unión que se produce entre la proteína S del virus del SARS y el receptor AC2. Muy bien. Acá traigo un dibujito. De uno de nuestros eh, más pequeños eh, estudiantes que representa cómo el virus llega acá a la célula eh, del, a la célula humana pulmonar y que tiene este enzima aquí, que asumo que es la enzima AC2, y el virus llega y une su proteína S, como él lo indica aquí, al receptor celular. Y eso, como representación simplificada, a mí me resulta bien, y, y creo que es una manera eh, que me dice que ustedes están comprendiendo este fenómeno, cómo se da. Entonces, uno siempre, ante cualquier infección, ante cualquier virus, pongámonos en el contexto de los virus, ¿Qué proteína de la pared celular usa ese virus como receptor para unirse? Porque de alguna manera tiene que entrar. Eso, ante cualquier eh, infección, nosotros deberíamos preguntarnos cómo entra a la célula. Bueno, en este caso tenemos la respuesta, ¿verdad? La proteína que usa el COVID-19 como receptor para unirse es la enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Y qué hace normalmente esa proteína ahí? Porque ella... Dijimos que no está de adorno, ¿cierto? Entonces, bueno, pues ella realiza una función eh, en el eh, sistema renina angiotensina, en el, la cual agarra a la angiotensina 2, que tensa, porque si ustedes revisan el nombre angio, que tiene que ver, ¿verdad?, con la, eh, el aparato circulatorio, eso a ustedes les suena, tensina, genera tensión, entonces la angiotensina 2 hace falta convertirla y ella la convierte para que la angiotensina 2 no produzca ese aumento de la tensión. Entonces, eso es lo que normalmente hace esa proteína. ¿Cuántas células humanas tienen esa proteína? Solo las células del tracto respiratorio? No, como les había dicho, la tiene también el riñón, la tiene el corazón. ¿Sería posible para este virus unirse a otras células que no sean solo las que pensamos que se están uniendo, o es que él necesita algo más que las células pulmonares, si sí tienen y las otras no. Y el COVID, ¿qué proteína suya utiliza para la unión? Bueno, ya sabemos que la proteína S usa la proteína entera. Acabo de explicarles que no, que tiene dos subunidades, la 1 y la 2, y que la subunidad 1 es la que usa como llave para la unión y de la subunidad 1, lo que usa es el dominio carboxilo-terminal. ¿Participa alguna otra proteína celular en esto de, de la unión y la fusión? ¿Y si, otra sí, y si otra proteína de la célula también se presta para la entrada del virus, ¿cuál es su función en la célula? ¿Qué hace ella normalmente allí y con qué parte del virus interactúa? orden de cumplimiento de la tarea, también tenemos el esquema de otra destacada alumna que nos envió acá el virus, acá ya identificó que es el receptor este el que el virus usa, que esa es la enzima convertidora de angiotensina 2, y ella nos dice que el virus encaja sus proteínas S, esto que está representadito acá como rojo, porque acá ella hace el esquema donde identifica que esto rojito es la proteína S y se une a través de este receptor a la célula humana. Y ella nos explica que el virus del COVID-19 posee proteínas en forma de lanza que sobresalen de su superficie y con ellas pueden penetrar la membrana de las células humanas e infectarlas. Y una vez que entra en contacto con ella, inicia el proceso de contaminación. Después, un, a manera de cultura general, podemos hacer una distinción entre lo que son procesos de contaminación, de contagio, de infección, porque hay sutiles diferencias. Pero quiero felicitar a los primeros que enviaron su ejercicio de tarea y estimulo a los demás para que lo hagan. Yo solo tomé esta parte porque hoy solamente estamos hablando de este proceso, de la unión, la fusión para colocar el virus listo aquí que eso lo retomaremos en el próximo encuentro. Esto se metió de la, de la presentación anterior. Bien, acá tenemos una manera tipo dibujito que lo retomé de una clase anterior en el que yo les, les pongo la proteína esa de esta forma para eh, señalar claramente esta llave, ¿verdad? Esto sería la subunidad 1 de la proteína y esto digamos que fuera la subunidad 2. Pues la subunidad, la subunidad 2 del virus interactúa con otra proteína y es una proteína transmembrana de la célula. Y por eso se llama así, parece un nombre que, tipo satélite, pero no es tan difícil porque esto significa transmembrana proteína. ...que eh, produce su acción dividiendo donde encuentra aminoácido serina. Bueno, pues esa proteína tampoco está ahí de adorno. Esa proteína es una enzima, es una proteasa. Quiere decir que ella parte proteínas porque separa los enlaces a nivel del aminoácido serina. Y la función normal que ella cumple en la célula es permitir la entrada de sustancias a la célula... A veces la célula necesita alimentarse, ¿verdad? Y por aquí, por el medio extracelular, andan proteínas que son muy grandes y que no pueden entrar ahí adentro. Entonces, esta proteasa transmembrana tiene que dividirla en trocitos para que la célula pueda tragar eso. Eso es lo que hace esa proteína normalmente allí. Pero hemos visto que ella está colaborando también para la entrada del virus a la célula a través de la unión con la subunidad 2 de la proteína espina. Entonces, la activación de esta proteína transmembrana de serina 2 y la inserción de la subunidad 1 viral aquí en la enzima convertidora de angiotensina 2 son las que permiten la fusión de la envoltura del COVID, porque esto tiene que fundirse con esta membrana para que él pueda penetrar y entrar en la membrana del epitelio respiratorio humano. Conocer a la glicoproteína S es muy importante, necesitamos mucha información sobre ella, porque es eh, basado en esa información que podríamos desarrollar anticuerpos de la entrada. Y bueno, por supuesto, vacunas. Entonces, preguntémonos, ¿y cómo podemos impedir que este proceso se dé? Tenemos algunas herramientas para eso. Bueno, teóricamente hemos visto que si esto el cuerpo lo reconociera como antígeno, ¿qué produciríamos contra eso? Al cuerpo. Entonces... Si nosotros colocásemos un anticuerpo aquí, ¡pup! bloquearía esto y no habría manera de que ella entrara en su cerradura. ¿No es cierto? Entonces, si contamos con un anticuerpo específico para que bloquee el epítopo de, esta, de este antígeno, estaríamos muy bien. Y probablemente eso es lo que nuestro organismo está haciendo. Cuando logramos producir anticuerpos específicos. Bloqueamos acá en la proteína S si ella es la que nuestro cuerpo está registrando como antígeno. ¿verdad? Todo eso está en estudio. ¿Cómo más podríamos bloquear acá? Bueno, si logramos ponerle a esta enzima que está aquí algo que la bloquee, podríamos evitar que esta subunidad 2 se uniera acá y podamos impedir la fusión del de virus con la membrana de nuestra célula, ¿verdad? ¿Tendremos algo que, que haga esto? ¿Tendremos algún medicamento o algo que nos permita esto? Sí, hay un medicamento eh, que se utiliza mucho y que se ha desarrollado mucho en Japón, que tiene este principio de acción y que es clave para el tratamiento de la pancreatitis aguda, ese medicamento logra unirse a la proteína eh, transmembrana de serina 2 y bloquea su acción. Y bueno, claro que eso puede que, que por un tiempo le impida a la célula apropiarse de esos nutrientes que tiene que pasar por ahí y... Y la enzima no puede hacer su actividad normal, pero en materia de costo-beneficio para el, el organismo, puede ser muy importante bloquear acá para impedir la fusión del virus con la membrana celular. ¿Y qué más podríamos hacer? ¿Podríamos bloquear acá? ¿Es posible bloquear acá? Bueno, ¿quién hace eso? ¿Quién bloquea ahí? ¿Quién, quién rompe? ahí a nivel de, de la unión de unos aminoácidos en sus grupos hidroxilos para provocar esa ruptura, bueno, la hidroxicloroquina. Pero queremos eso, queremos que AC2 no trabaje. ¿Y qué pasa entonces con el manejo de la presión arterial? Son buenos los resultados, justifica... ¿Se ha comparado un número de muestras suficiente de pacientes en los que se ha hecho uso de hidroxicloroquina y su evolución con respecto a los casos que no están haciendo uso de ese medicamento? Claro que se ha hecho. Todavía no son estudios que permitan una, una comparación suficiente por el tamaño de, la, de las muestras en estudio, pero no se ha observado una diferencia significativa con respecto a, a la mejor evolución relacionada con el uso de la hidroxicloroquina. Las diferencias eh, han sido pequeñas realmente. Y en caso de que funcionara, ¿este es el único mecanismo en el que la hidroxicloroquina intervendría? No, realmente ella podría estar ayudando un poquito más, en los casos que ayuda, por otra vía. Ustedes recordarán en, el, en la clase pasada que cuando esto está ocurriendo, el, el sistema inmunológico no está de brazos cruzados, ¿verdad? Cuando el virus rompe aquí para entrar con su material genético, eh, se quedan tanto en la membrana de nuestras células como en el espacio extracelular, todas esas proteínas que lo componen, y que aquí yo solo eh, dibujé la S, pero hay muchas otras. Y eso es avistado por, por nuestro sistema inmunológico. Entonces, yo les recuerdo que teníamos esta célula presentadora de antígeno, que mmm, ella es una célula en la que se expresa mucho las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, esas que permiten captar las cosas extrañas y presentárselas a otras células del sistema inmunológico, sobre todo a los linfocitos T, para que ellos eh, saquen a la circulación todas las armas que tenemos para aniquilar estos procesos de entrada de extraños. Y la hidroxicloroquina también juega un papel de destrucción de estos mecanismos de proteínas relacionadas con el complejo mayor de histocompatibilidad y con eso podrían evitar una respuesta muy exagerada de nuestro sistema inmunológico frente a la infección. Bueno, en, la, en el próximo encuentro vamos a revisar los dibujitos, así es que los que faltan por mandar la tarea la van a mandar. Eh, acá están todas las instrucciones que él tiene para garantizar el éxito de su eh, multiplicación. Y otros secretos que no están acá, pero que cada día nosotros vamos descubriendo que él los tiene bajo la manga, porque hasta hace poco pensábamos que al principio enseguida se traducía una secuencia de su RNA para rendir la polimerasa, pero ahora se sabe también que rinde dos proteasas que son muy importantes. Y yo les pongo esta lista porque podemos después repasar en el próximo encuentro, todos los posibles medicamentos que bloquearían acá, cada uno de esos pasos. Si tenemos con qué bloquear esos pasos y cómo el virus resuelve para que no seamos más listos que él. Porque la clave de su, de su éxito en esta batalla que está librando con nosotros, habíamos dicho que era que no detecten la secuencia de mi código genético, en eso está frito porque tenemos todos sus genomas secuenciados, sabemos qué proteínas rinde, sabemos cuándo muta, sabemos todo de él, y en eso es que basamos las pruebas diagnósticas genotípicas, a lo que suelen llamarse pruebas moleculares, y, y por tanto, por ahí ya él está perdiendo esa, esa estrategia en su batalla. Lo otro que necesita es que no encontremos cómo neutralizarlo, que no le quitemos las llaves con las que abre la cerradura de las células y en eso estamos trabajando arduamente porque los pacientes que se recuperan tienen anticuerpos desarrollados contra el virus, todavía no es tiempo suficiente para saber cuánto va a durar esa respuesta. Estoy preocupada con eso porque en la medida que se reportan cada vez más casos de reinfección o casos que, que tienen peor evolución cuando están en ambientes de recirculación de virus, es un mal indicio del potencial específico neutralizante de esos anticuerpos y que pueda cubrir para, otros, para otras infecciones por coronavirus. Y, y vamos a ver si es duradera esa inmunidad, eso sería muy importante para ver las posibilidades de producción de vacunas. pero Podríamos diseñar en el laboratorio anticuerpos que, que permitan al menos neutralizar en etapas tempranas la, eh, los antígenos virales, sobre todo la proteína S, para evitar su unión al receptor y la fusión. Y lo otro que el virus quisiera es que no encontremos cómo detener su proceso de replicación, que no le dañemos ninguna enzima de las que participan para él poder formarse. Y nosotros estamos trabajando, entonces, en ver con qué contamos para bloquear estos pasos. Pero, ojo, bloquear esos pasos sin bloquear los pasos de la maquinaria celular. Porque todo el tiempo tenemos que estar jugando con criterios que no pueden ser aislados. No, no se trata solo de matar al virus. Yo podría matar al virus, pero matando a la persona. Entonces, por ahí no va. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos y por eso hay que ser muy responsables en todas las propuestas que hacemos de soluciones terapéuticas que pueden tener más daño que beneficio. Y finalmente quería comentarles que es una mutación porque llevamos algún tiempo eh, recibiendo reportes relacionados con esto. Y en términos de genética molecular, una mutación es el cambio en la secuencia de nucleótidos del ácido nucleico. Pusimos varios ejemplos en la en la primera en el primer encuentro y, y bueno, creo que entendemos que de ese collar de, de mostacillo, si cambiamos ahí algunos colores, nos da otro collar, ¿verdad? Y es posible que en la, en la vestimenta que estamos usando, un collar con este mostacillo con este otro en el todo, no llame mucho la atención, pero eso sí pudiera en algún momento tener implicaciones. ¿Por qué? Porque vimos que hay en esas ruedas de a la que a partir de los codones de ARN mensajero, por cada triplete construimos un aminoácido, hay 64 combinaciones posibles de, de tripletes para 20 aminoácidos nada más. Quiere decir que puede haber mutaciones, que no se traduzcan después en la sustitución de, ninguna, de ningún aminoácido, porque el triplete donde cambió una base codifica para lo mismo, pero mmm, puede que sí, que eso signifique un cambio de, del aminoácido, e incluso a veces el cambio del aminoácido, la mayor parte de las veces, en el total de la proteína no tiene mayor significación, depende de qué aminoácido sea, y de qué posición ocupa él en la cadena y qué rol él juega con respecto a lo demás. Yo creo que en, en esa lógica, eh, lo, la, la, el cosmos molecular también nos da una lección de vida, porque todos jugamos un rol, que por pequeños que seamos, estamos en un engranaje en el que aportamos más o menos al todo pero que, que también se nos, se nos está permitido cambiar y modificar. Y la mutación es también una posibilidad de evolución de, todo, de la vida. Entonces, la mutación no siempre debemos relacionarla con un efecto perjudicial sino que está ocurriendo constantemente, nuestras enzimas están leyendo permanentemente y se producen algunos errores de lectura, muchos de ellos son reparados, otros no tanto, pero muchos no tienen significado y otras veces tienen significados positivos. Entonces ese cambio puede tener o no un, un significado en el resultado final que resulta de la expresión del gen. Hay genes que no necesariamente están vinculados a la producción de proteínas, sino que tienen en el lugar que ocupan una función reguladora muy importante y se pueden afectar por mutaciones y perderse la regulación de la de la replicación en la célula. Y bueno, el cambio puede consistir en muchas cosas. Puede, puede que se sustituya un nucleótido por otro, puede que algunos se borren completamente. Y ahí quería hacerles el comentario relacionado con el COVID-19, de que todo el tiempo estamos encontrando mutaciones. Cada vez que se presenta una secuenciación de genoma completo, se encuentran mutaciones. Y si comparamos más de 100 muestras secuenciadas, vemos de todas maneras que aún así hay un 99,9% de homología. quiere decir que encontramos mutaciones, pero que sigue siendo, comparada con la extensión de toda la cadena, mutaciones relativamente pequeñas. Y ellas están concentradas mayormente en un lugar del, del genoma, que es uno de, de los marcos de lectura abierto. Los marcos de lectura abierto es donde es como la pista de aterrizaje para que la enzima venga y comience a leer. Y se ha visto que en ocho casos de genomas que fueron secuenciados en Singapur hay 382 de lesiones de nucleótidos. Quiere decir que de esos 30.000 nucleótidos hay 382 que no están. Y bueno, ya empiezan entonces a, a tratar de correlacionarse los estudios del genoma con el, el comportamiento eh, clínico de la infección. Pero resulta que Singapur está reportando un rebrote y, bueno, ahora hay que ver si esas, eh, esas cepas que están circulando eh, cumplen con esta misma condición de los primeros casos secuenciados o se parecen más a cepas que están circulando en otras regiones del mundo. No obstante esas mutaciones, lo que es la estructura del virus se mantiene muy conservada y pareciera que el virus no ha ganado virulencia, que es el aumento de la capacidad para producir daño celular. O sea, un virus con eh, estas características que encontramos en esta región y que está circulando más en un país, no necesariamente es más virulento, no necesariamente produce una enfermedad más grave y un efecto citopático en los tejidos que él infecta, mayor en un sitio o en el otro. Pero pareciera que sí está viéndose una correlación entre esas mutaciones y la capacidad de transmisibilidad del, del virus. Pero esto también es un proceso en el que hay que generar mucha más evidencia. Pero estamos viendo que él acorta su, eh, su alcance eh, o sea, su, y, y incrementa la cantidad de personas que se infectan a partir de un solo caso. Eso ha ido cambiando. A lo largo de la pandemia. ¿Y a qué puede llevar todas estas mutaciones? Claro que podría el virus también incrementar atributos que no sean convenientes para nosotros, pero lo que dice la experiencia de pases sucesivos de un virus entre humanos o en cultivo de células o en inoculación en animales es que el virus podría atenuarse también, pero. Para eso hace falta también ejercer una, una presión inmunológica sobre él y para eso necesitaríamos ser mucho más los inmunizados, ya sea a través de vacunas o a través de inmunidad natural. Por tanto, ese es un proceso que podría tomar tiempo en que se diera, puede suceder, pero nos, nos va a demorar y lo ideal sería hacerlo a través de vacunas porque los pases sucesivos pueden llevar... A la, a la atenuación a través de mutaciones que van ocurriendo. De hecho, es la base de varias vacunas. Hay varias vacunas que, que usan virus vivo. Lo que, lo que nos ponemos, lo, con lo que nos vacunamos, es con un virus vivo, pero que ha sido atenuado por pasos sucesivos en cultivos de células o en, en animales. El, el clásico quizás sea el, la vacuna de, de virus vivo de la poliomielitis que nos dan el caramelito o las gotas y nosotros nos estamos tragando virus de la polio, vivo pero atenuado. ¿Y esto qué nos permite? Que nuestro sistema inmunológico levanta respuesta contra el virus completo, pero el virus se ha atenuado de manera que no nos va a producir la polio. ¿Ya? Entonces bien, eh, la posibilidad de que la gente se esté reinfectando por, en ambientes donde hay recirculación de virus, y esto es particularmente importante para el personal de salud, eh, está poniendo una alerta sobre el papel de las mutaciones y si ellas pueden estar relacionadas con el incremento de la transmisibilidad o en la reinfección cepa sobre cepa que conduce a mayores complicaciones. No porque el virus sea más virulento, sino que porque en pleno proceso infeccioso eh, uno se reinfecta con virus que están recirculando. Eso quería comentarles. Ya hemos ido avanzando. Toda información nos es valiosa. Y yo quería contarles que he estado revisando muchos reportes, muchos, muchos, porque no podemos quedarnos solo con esa mirada del virus y la célula del, del aparato respiratorio algo está pasando eh, más allá, yo le comentaba a Lucho el otro día que la, el virus no, no es eh, todopoderoso y omnipotente para acabar con todos los tantos órganos que afecta cuando los pacientes se complican y tienen una falla multiórgano, eso cada vez se apunta más a que es el resultado de una respuesta inmune eh, exagerada, que, que se va del equilibrio. Eso mm, nos está retando. Una cosa es que trabajemos en la producción de... de soluciones terapéuticas para frenar la infección, la replicación, y otra es el manejo de los casos una vez que está instalado y que ya se produjo todo el cuadro. Estoy estudiando todos los reportes de la clínica, de, de los marcadores que se están usando eh, para prevención de, de evolución y pronóstico, los medicamentos que están siendo utilizados, los reportes de anatomía patológica que están encontrando eh, y creo que hay algunas, estoy escribiendo, tratando de juntar esas rompecabezas porque siento que estamos avanzando mucho pero de manera un poco dividida. Y, y debe, tiene que ser muy duro para los médicos que están en la atención directa con el paciente Tenía que improvisar eh, porque los protocolos no son claros. Escuchaba un médico de España que decía, aquí, y voy a usar una, una lisura para decirlo tal cual él lo dijo, aquí el cabrón es el macrófago. Ustedes recordarán cuando yo les ponía esas células de defensa, que la célula presentadora de antígeno, venía y le decía el linfocito T, yo voy a... Eh, o sea, aquí tienes los antígenos, te los estoy presentando, mira a ver qué haces con eso. El linfocito T le decía, espérate que voy a producir eh, interleuquina, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, voy a producir citoquinas y con eso voy a atraer a los linfocitos T citotóxicos para que hagan su parte y destruyan las cosas que estén mal y voy a traer a los macrófagos para que ellos también produzcan lo suyo. Y el linfocito B que estaba en una esquina le respondía, denme tiempo, no se excedan, que yo, yo necesito por lo menos una semana para elaborar los anticuerpos específicos. Y, pero muchas veces ese sistema no está del todo equilibrado y se produce una tormenta de citoquinas efectivamente el macrófago, y ese hace más de un mes que este médico alertó sobre que el macrófago era responsable de lo que estaba pasando, y él sugería eh, utilizar altas dosis de esteroides porque el esteroide frena los excesos de respuesta inmune, eh, y, y él alertaba sobre el incremento de la ferritina que que había que observarlo muy de cerca como marcador de, de esta tormenta de citoquinas, cuyo culpable era el macrófago. En cambio, hay otros grupos de clínicos que se oponen totalmente al uso de esteroides porque eh, no se quiere que haya una disminución de la presencia inmunológica porque necesitamos eh, que los linfocitos B trabajen y que produzcan anticuerpos. Entonces, eh, ¿quién tiene razón y qué, qué, qué está pasando con eso? Escuchábamos el otro día también una observación interesante de un médico ecuatoriano que reportaba eh, el papel del glutatión con el, eh, para resolver el estrés oxidativo tan grande que se estaba creando. Entonces, si empezamos a juntar pedazos... Él alertaba también sobre, sobre la ruta enzimática que usa el metabolismo de paracetamol. Eh, él recomienda usar altas dosis de vitamina C, pero en cambio hay unas, eh, eh, unas alertas sobre la aparición de microtrombos. Y sabemos que la vitamina C favorece también la coagulación, entonces la usamos, no la usamos, ¿qué pasa con eso? No podemos estar tan perdidos, no podemos dejar desamparados a, a los que están enfrentando directamente eh, los casos. Hay también cuestionamientos sobre la utilización del, del oxígeno, sobre la presión que, que significa para el parénquima pulmonar, para ese tejido, el uso de los eh, ventiladores, pero al mismo tiempo no podemos eh, tener a la persona sin respirar. Entonces, ¿qué está pasando con eso? La velocidad tan grande con la que se instala eh, la desaturación de oxígeno en el cuerpo está siendo mm, reportada desde, desde febrero y necesitamos juntar todos esos criterios, porque esas cosas no pueden estar sueltas. Entonces, he estado elaborando un documento que lo voy a poner en primer lugar en manos de Loras, eh, que no sé cuál podría ser el, el curso que eso tenga, y creo que, que así, hasta donde voy llegando a alguna conclusión que sería apresurada y, y quiero que hagamos un uso responsable de ella, es que, que bueno, Siento que el grupo hemo de la, de la hemoglobina, que, que es una de las moléculas, es una proteína, que tiene en su interior un, una, un anillo que está formado por cuatro aminoácidos, o eh, un anillo pirrólico que se llama. Ella dentro tiene el hierro en una forma, el hierro existe en dos estados en la naturaleza, eh, bueno, en la forma ferrosa y la forma férrica. Nosotros tenemos ese grupo hemo como centro de nuestra, de nuestra proteína llamada hemoglobina en forma ferrosa, quiere decir el hierro está con valencia más 2 y eso le permite al hierro unirse al oxígeno para transportarlo. Y es así que la hemoglobina recoge el oxígeno en su paso por el pulmón y lo lleva a los tejidos para servir el oxígeno que los tejidos necesitan. Cuando nosotros no tenemos ese hierro en forma eh, ferrosa, sino que lo tenemos en forma férrica, que sería en la forma 3+, la hemoglobina no nos sirve para nada. Esa molécula de hemo no, no cumple su función porque no puede dar el oxígeno. Porque siendo hierro 3 más tiene una afinidad tan grande por el oxígeno que él se lo queda con él, no lo suelta. Y eh, por qué podríamos estar pasando de hierro ferroso a hierro férrico? Eso lo producen citocinas que, que generan una cantidad de, de productos, de radicales libres a base de, de nitrógenos y de superoxígeno, que nos están llevando a esa forma del hierro y se termina comportando como, como una enfermedad que algunos grupos familiares padecen, que es la gente que llaman de sangre azul, que es la meta hemoglobinemia Y señores, eso se trata con azul de metileno. Eh, es una cosa del tiempo de las abuelas, pero... Podemos resolver mucho, quizás, haciendo eh, colocando azul de metileno eh, que se administra por vía endovenosa. Eso, esa misma acumulación de esos radicales libres son la base, la esencia del shock séptico que produce una hipotensión inmanejable. Los pacientes se le están yendo incluso a los hipertensos la tensión arterial al suelo y... Eh, entonces, estoy tratando de juntar todas las partes, la importancia de suministrar compuestos eh, simples, suplementos, que tengan a la cisteína como, como aminoácido fundamental para el manejo del estrés oxidativo, preservar el hígado que tiene las grandes reservas de... de bueno, que es donde se producen las actividades de la catalasa, de la glutatión peroxidasa, de, de la superóxido dismutasa, que son las enzimas que nos resuelven el estrés oxidativo, que creo que es lo que nos está matando los casos. Nos hace falta juntar todas las piezas para dar discusiones más, eh, más integrales. Cuando nos decían, eh, nos decía un médico español, si ustedes ven los pulmones de los pacientes parecen hígados cirróticos, ¿por qué pasa eso? Esa fibrosis a qué se debe? Es el mismo es el mismo resulta también de todo este proceso de estrés oxidativo y de y de la participación del hierro como en su estado férrico como tóxico muy importante para para los tejidos humanos. Eh, tenemos así muchos reportes, muchas observaciones. Ese estado de que salen los pacientes que se recuperan, ese consumo tan bestial de masa muscular, ¿por qué se da eso? Bueno, pues en nuestros músculos también tenemos proteínas que tienen grupo E en su interior la más conocida, la más importante sea la hemoglobina que transporta el oxígeno en la sangre, pero la mioglobina tiene grupo hemo en su interior y ella es la reserva de oxígeno para la célula muscular de los músculos esqueléticos y del músculo cardíaco. Entonces, ojo, hay una serie de criterios que nos permite empezar a cruzar todo porque no podemos seguir dando palos a ciega y es una responsabilidad que de sentarnos todos los que, los que podemos eh, aportar a esas discusiones. No pueden estar los bioquímicos por un lado, los farmacólogos por otro, los clínicos por otro, los radiólogos, los patólogos, los epidemiólogos, aquí todos, todos. Eh, aportan los inmunólogos. Entonces, ese tipo de debate quizás podemos como institución llamarlo y creo que sería una contribución para, mientras no tengamos una, una solución que evite la infección mmm, eh, basado en, en mecanismos moleculares relacionados con el virus y con la célula diana, eh, sí, tenemos que, que poder discutir el manejo de los casos. Y eso, bueno, yo espero terminar de escribirlo entre hoy y el fin de semana, aunque tenemos toda la avalancha de observaciones del, del proyecto de Fondo Mundial, pero nos organizamos y todo eso puede hacerse. A ver si además.